es un, una persona profesional enfócala está ahí leyendo. por favor para que ella diga que es que tenemos un problemita con la pantalla y no se ve bien se pierde se la, la calidad las de las letras letras. y no es fácil mira leer. me gustó esa parte irónica pero así mismo exprésense. Esas, esas palabras irónicas que mandó Emilio la iglesia en signo de interrogación y luego pone mi Iglesia, en relación, y es posible que sea eso, nos gustaría, Emilio, que nos refiera si es por lo que el Episcopado ha estado hablando en estos días y llamando a la calma y que todo está bien. Amado, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a escuchar a el antiguo en este momento. Hay bien. una... Bueno, vamos a, vamos a escuchar a Yerian en el sí, tema. Y gracias, luego... gracias, amado, y todo el equipo y a la gente que nos está viendo. Hoy es viernes, como ustedes pueden ver, ando en t-shirt. se dice? lo el sí, cuerpo? ¿Cómo que dice Génesis? ¿Cómo se dice, dice, el... dice ¿No t es? en español? Suéter. No, porque el suéter también es en inglés. Suéter. De suéter, sweater, que, que es la manga larga. Entonces, ¿cómo se dice? Camis Los mexicanos suéter. dicen remera eso, ¿verdad? No. Por lo yo no ¿Cómo sé. le dicen en Venezuela? Eso es lo que vean. Nosotros le decimos franela, pero Tiché el sí. es en inglés y bueno, suéter pues también, también. es sweater en inglés, que es la manga larga. Uh -huh. Eh, como ellas es bien el cuerpo lo sabe no vamos a tratar y temas tan pesados es la versión que de José Laluz, la versión pica la de versión picapollo de José Laluz yo lo admito yo soy un la lucista, pero me gusta el planteamiento eh, de él aunque no estoy de acuerdo en la, en la luz posición. tiene que aterrizar en algunos temas sí, en algunos temas, se vuelve como loco <risa> eh, vamos a hablar de un tema importante, además de todo lo que se han tratado que no han de, todos son importantes pero sobre la salud y este hay que ponerle mucho cuidado. Y yo quiero que los muchachos me compartan ahí la guía nutricional de Semana Saludable a propósito del tema que voy a tratar en el día de hoy. <coughs> ¿Por qué? Porque es muy importante para cada uno de nosotros saber qué comer y cómo alimentarnos para mantenernos saludables y evitar enfermedades. En el día de hoy, hoy es viernes, si es a la gente que lleva la guía de Semana Saludable hoy, usted se puede desayunar o pudo haberse desayunado temprano con 8 onzas de yogur descremado, una taza de frutas y una taza eh, una cucharada de granola. O un ponche. O un ponche. Diría, Entonces, el vecino mío. que va tubérculo mm. ¿Qué diría tubérculo gourmet? ¿Qué diría tubérculo ¿Qué diría Una preguntita sin boicotearte la excelente propuesta. Diría el vecino mío que va a trabajar para la construcción, que usted ¿Qué? le dé una taza de yogur. Mire, ese hombre le entra a <uno. risa> Que mire. No, Hay eh, gente que se desayuna con mangú y fritura por la mañana. ¿Tú te crees que un hombre se sostiene con eso? con eso. No, no, pero lo que buscamos es. Esto no es por cantidad. Usted puede comer más a mayor cantidad, pero lo que tiene que buscar es los nutrientes que usted necesita. Por ejemplo, voy a dar el menú de hoy, por ejemplo, a que la gente vea. Eh, un desayuno, 8 onzas de yogur, pero puede ser un poquito más, descremado, una taza de frutas y una cucharada de granola. Un hombre eh, que vaya a trabajar construcción puede desayunarse con eso porque ahí están los nutrientes necesarios para un desayuno. Lo votan. <ríe> lo botan, lo eh, A las 2 horas, una, la merienda puede ser una fruta, eh, eh, un guineo maduro, un mango... Eh, lo que sea. O pueden ser dos, si usted quiere. Es un mango El almuerzo, de cinco libras, ¿sí? Miren qué almuerzo más interesante este. Yo, yo no, El almuerzo del viernes. Pimiento morro oh, eh, relleno de carne de pollo. Ahí está la proteína, ¿Usted no va a comer eso hoy? Sí, puede ser. ¿Cuántos pimientos morro? Pu puede ser. Puede ser <ríe> tiene que ser cinco. Bueno, no, tiro eso. yo. Tres no, libros no, de, de Que sea saludable. En la tarde, dos horas después de la comida, usted se puede comer otra fruta. Y de cena, atención, puede ser ensalada de tomate, ¡Ay, Dios! ensalada de tomate, pepino, queso descremado no. y se puede aderezar con aceite no. verde y orégano. No, sabroso. No. No, Seis es pedazos de plátano con un reble de, de salchichón. pesos o, el plátano. O... Seis pedazos de plátano con un pedazo de chicharrón. O con dos huevos. Entonces, vamos ahora al, al, al, al, al tema que quiero tratar en el día de hoy. Eh, eh, pero mira, tú pudieras, eh, como un servicio a la gente, porque ya ajá. está fuera de relajo, sí. realmente estas dietas lo que andan buscando es balancear. Que no son dietas. Son guías nutricionales. Estas guías nutricionales uh -huh. tú puedes, eh, incluso puede darse diario para que la gente Sí, se claro. Y para... sí, eh, sí, si quieren venir a buscar el volante, está, está aquí. A la gente que trae un paquetón. Por, ah, el, okay, por el boche que, que me voce dio voce la televisión. Te... Traje un paquetón, están aquí en la recepción de, de Tele, nos lo pueden pasar a buscar totalmente gratis la gente. Y si quieren, bueno. nos pueden escribir a los números y se lo mandamos bien WhatsApp. Ya, un minuto, un medio sí, claro. minuto, claro. para no llevarte mucho tiempo. estamos Los hacemos a modo jocoso por la cultura sí, sí. gastronómica de la República Dominicana, no. pero no ciertamente hay. que no hay. Sí, sí. Sí, pero estamos, sí, sí. Pues, estamos sí, trabajando estamos trabajando para pero, eso. Guasado, pero hay que decir que, que esto es muy serio. Realmente <risa> nosotros debemos de cuidar la alimentación. Chicharro. Ciertamente, usted le dice a Fulvio o a Black, a uno de los muchachos que se coma un, una manzana, le, le va a dar con ella. Pero yeah, debemos de, de trabajar para ir sí, cuidando sí. y mejorando un poquito. Sí. Usted oye a Amado que está bromeando aquí, pero Amado sí. se toma su café sin azúcar. Sí, sí. Claro. Y vamos a hablar de, de, sí. de la importancia de eso ahora. <coughs> ¿Qué tema yo quiero traerle a, a ustedes en el día de hoy? La reportera Sara Romero de la revista científica Nature, eh, planteó y nos mostró los alimentos, varios alimentos que son importantes y que ayudan a tener un corazón sano. ¿Por qué? Señores, porque el corazón es el principal músculo del cuerpo que es el que bombea la sangre a todas partes. Eh, funciona mediante contracciones y relajaciones, que es los latidos, ¿verdad? Eh, eh, se contracciona, se relaja y eso es lo que provoca el flujo de la sangre a través del cuerpo. Entonces, ese órgano tenemos que tratar de mantenerlo sano y todo el mundo lo sabe. Y vamos a hablar de, de los alimentos que usted debe consumir para mantenerlo sano y evitar enfermedades cardiovasculares o por lo menos prevenirla. Uno de ellos es las nueces. Y quisiera que me coloquen la imagen de las nueces para que la gente vea todo lo que es nuez. Por ejemplo, las nueces están en la está semilla de cajuil, está el, bañero, el maní. El Ajá, míralo ahí. Ahí están las nueces. Eso es vital. Pistacho. Sí, el pistacho es vital para usted. Coquitos, los coquito, Sí, los coquitos que Navidad. son buenos. Pero son muy caros los coquitos. Qué vaina. Eh, <ríe> entonces, Macadanes. una dieta rica en nueces y aguates o cacao nueces, ¿verdad? Eso es... Está maravilla. asociado... A un, a un menor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Según un estudio de la, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Navis, Estados Unidos, eh, y que fue publicado en revistas eh, de ciencia, sus efectos positivos son debido a sus altos niveles de ácidos grasos, omega 3. La gente conoce eso como omega 3. O sea, cuando usted come bueno. nueces, usted le está... Eh, llevando al cuerpo omega 3, que es muy favorable para el corazón. Pero otro alimento, el brócoli. Señores, la importancia de comer brócoli, porque aparte de combatir el cáncer, también proporciona vitaminas, minerales, fibra, antioxidante, agua, agua enzimas, muy rico, ¿no? así como también el ácido fólico, zinc, hierro, calcio, vitamina K, y ayuda a, re a reducir el riesgo de accidentes vasculares. Sí, Atención a esto, señores. Y eso es baratísimo y buenísimo también. El, el brócoli. Vamos a consumir también brócoli dentro de nuestras eh, dietas. Otro eh, alimento, el chocolate negro. Pero no el chocolate, eh, el que venden el lleno, de eh, eh, lleno de azúcar. No ese, no. Sino el chocolate, el chocolate negro. Claro, también en dosis moderadas, eh, que esté pues, hecho. De manera directa. Ese fuerte eh, es chocolate. Eh, de cacao, no ese lleno de harina y de toque y azúcar que, que, as, que venden. Hay, hay no. una variedad de chocolates sí. que son industrializados que son totalmente. Negros. Sí. Que son negros, totalmente claro. amarillos. Lo único porque, que usan conservantes Sí, mire sí. por qué es importante el chocolate negro. Porque ayuda a restaurar la flexibilidad de las arterias. Atención a la gente. La flexibilidad de las arterias. Y también evita que los leucitos se peguen a las paredes de los vasos sanguíneos. Hay gente que se le tapan las arterias. Soy y hay gente que, que, que ha fallecido porque tiene las arterias tapadas. Yeah. Entonces, <risa> consumiendo chocolate negro, en dosis moderada, usted eh, ayuda a la circulación de la sangre. Atención a esto. Además de los flavonoides, que son los pigmentos naturales presentes en los vegetales para protegerlo de la oxidación natural, que son muy buenos. Eh, nos ayuda mucho a la circulación estamos hablando de que las nueces el brócoli y el chocolate negro pero también las fresas a las mujeres les encantan las fresas las fresas que es eh, una fruta de acuerdo a un estudio de la American Heart Association eh, comer tres o más porciones de fresas a la semana puede ayudar a reducir hasta un tercio de riesgo de sufrir un ataque al corazón o sea Oigan bien, que tres o más porciones de fresa a la semana. Usted puede hacerlo, por ejemplo, el lunes, lo hace el miércoles o el jueves, y después lo repite el sábado, lo hace así intercalado. Y usted está ayudando a evitarse, ahí un ataque al corazón. No estamos diciendo que no le va a dar, sino que está evitando. Una Cuéntame. bolsita de fresa vale como 200 y pico, con eso se compra no. un pollo. No. Ah. Están haciendo en San Francisco de Macorís, en todos los puntos, lo no, venden. No, no, en la calle le cae atrás. No sí. hay, no hay. Sí, ¿verdad? miren, es importante, cuando usted vea a esos señores que están vendiéndola en la calle, la fresa, párese y comprelo a 100 pesos. Yo porque lo esa Porque ese, ese bañito, como le decimos en República Dominicana, le sirve a usted para posiblemente para la semana, eh, consumiéndolo por parte. Entonces, también el té verde, que estimula el cerebro y nos ayuda a combatir el sobrepeso. Otro alimento importante... Pero no las... lleno de azúcar. No, no, no, no, no claro. claro que no. El aceite de oliva, el pescado, las legumbres, las legumbres son las habichuelas, las habas, eh, eh, los guandules, todo eso. También la naranja, es importante para el corazón la naranja. El ajo, pero oigan cómo, el ajo es comiéndoselo así, crudo. Mm. Es ay, un poquito ay, incómodo. Ay, es incómodo. Es, es incómodo, pero el ajo, usted coge, por ejemplo, un Olor diente muy de ajo fuerte y... Tiene el ajo. y lo mastica eh, lo, y se lo, lo traga. Lo puede mezclar con miel. Ajá, lo y, puede mezclar con y cuando miel. Cuando esté empezando a repollar es mejor porque sí. tiene más antioxidantes. Así ah, que bueno. es importante hacer ese ejercicio de vez en cuando en la semana. Hay que comer saludable. Sí, el aguacate que a la gente le encanta, sí. que tiene muchas grasas, grasas eh, sí. naturales, naturales, muy importantes. También la avena es buena para el corazón. La soya y por último, el café. Fresa, avena y leche, una batida. Sí, un sí fresa, avena y leche. Y tú incluso a esa misma batida tú le puedes echar las nueces. Las nueces. Y, sí. y es Exacto. riquísimo. Así que ahí no, está. entonces, colocar es, par de panes al lado. Sí, exactamente. No, no, esta no, no ah, Hablamos de los panes. Porque el pan, el, el, pan, eh, es, el, pan el pan, el pan, <ríe> si es saludable, por ejemplo, si es integral, también es sí, saludable. El no, no, pan de ese, demostró. del que engorda, del pues, que engorda. Así. así que a la gente que nos está viendo, la persona que quieran bueno. que, le, que le mandemos esta información de manera privada, pueden escribirnos al WhatsApp del Mandar programa. Manda su correo. Y Ajá. se lo enviamos. Y se lo enviamos Bueno, nosotros... Agradecemos a Yerian por estas informaciones saludables e sí. Independientemente de las bromas eh, sí, sí, porque estamos, estamos hablando de alimentos saludables Estamos hablando de comer bien Estamos hablando de conservar la salud Sobre todo que estamos tan expuestos Por tantas cosas que andan en el mundo hoy día A enfermedades Señores, nosotros terminamos el programa Y terminamos esta semana desde de mañana Así es. Ya será el lunes cuando regresemos con ustedes Le agradecemos sí. a todo el equipo La compañía durante esta semana a ustedes un magnífico fin de semana. Gracias. Pasen feliz fin de semana. Sí, nos vamos. Nos Gracias. vemos el lunes. ¡Hey!